El Club Olimpia tiene más de cuatro años que se inició su remodelación por parte del gobierno y aún no se ha terminado según declaraciones del doctor Kim Polanco, presidente del mismo. Nosotros iniciamos eh, a hacer la, las actividades para la reconstrucción y modernización del club en, hace como cuatro años. Cuatro, ¿En qué gobierno? ¿Qué, qué el, gobierno inició el años? que El que inició el trabajo hace más de cuatro años, el que inició en los últimos días de su mandato fue Leonel Fernández, que nosotros lo abordamos en, en la inauguración del Polideportivo de Castillo. Y, y él ahí mismo dio las instrucciones a César Fernández para que arreglara totalmente la, la, el, el polideportivo de la Olimpia. Y nosotros eso fue un jueves que estuvimos hablando con el, el presidente Fernando y ya el lunes estaba la comisión aquí y el martes comenzaron a desbaratar, eh, Como ustedes saben lo que resulta cuando termina un gobierno.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 culminación del Club Olimpia y que, solo, eh, que te, te, tenía la asignación de fondo NTN, su noticiero regional Robinson Polanco